Estamos acá con Daniel Molina. Obviamente en esta pandemia mundial llamada coronavirus o el amigo invisible, no, faltaba, no podía faltar la palabra de él desde el ADN. Así que, hola Daniel, ¿cómo estás? Eh, coronavirus en, tu, en tus palabras. Bueno, para hablar del coronavirus tenemos que hablar de los pulmones. Si hablamos de los pulmones tenemos que hablar de que eh, lo que representa en el inconsciente eh, la forma de percibir que tenemos el, los pulmones, que serían cómo nos eh, expandimos y cómo nos retraemos en el tema de la forma de percibir que serían nuestros pensamientos. Si nosotros percibimos de una forma que no nos podemos eh, tener la apertura como para poder eh, unirnos al resto Vamos a seguir siempre en ese estado de miedo Que sería la forma de percibir de miedo a morir o miedo a vivir Miedo a vivir este, porque tengo miedo a morir Entonces siempre el ego es contradictorio Y en realidad no te deja la libertad Por la cual genera un individualismo de desunión Entonces primero tenemos que entender eso Para poder hablar que una pandemia sería una, una conciencia colectiva que es una de, de todo el planeta, de todas las personas que vivimos en, en, de, en esta forma de percibir y sería eh, la bendición para poder elevar una, una eh, frecuencia o una forma de percibir nueva que sería a través de la unión. Por ejemplo, la, el tema que cada uno esté dentro de su casa tiene que ver con esto de poder reconocerse uno mismo para poder amarse para poder amar al resto, si ninguno de nosotros no nos podemos amar, nunca podríamos amar al resto. Entonces estamos generando continuamente un, un taparnos sin ver, y ni reconocer al otro porque no nos podemos reconocer a uno mismo. Y esta posibilidad que tenemos de reconocernos para poder reconocer recién al otro o mismo la naturaleza que sería el planeta como lo estamos estropeando. Entonces, de alguna forma, siempre es una bendición. El tema es aprovecharlo y quedarse en nuestras casas y entender que el miedo que me ibas a preguntar vos, Laura... Sí, justo te iba a me preguntar. Me a preguntar miedo, en realidad, eh, si no es bueno tener un poquito de miedo... Eh, en este momento, ¿no?, para, para tomar esta conciencia de no salir a la calle, o sea, porque a mí me llevó un poquito de miedo eh, esta enfermedad como para quedarme dentro de mi casa. Bueno, yo, yo digo no, no miedo, pero sí respeto y a través de la, eh, de la responsabilidad que tenemos, porque nosotros no somos eruditos, por más que digas no tengo miedo, sí tengo la responsabilidad de, de quedarme para... Transmutar lo que sería hacer la alquimia de esta responsabilidad que tenemos de cambio de conciencia. Cambiar la conciencia es trabajar para adentro, como con tu familia, interpretar que estás compartiendo totalmente eh, con quién y qué estoy haciendo por el otro. Entonces, este, la verdad que es maravilloso que estemos todos juntos, cada uno en su familia, por la cual la gente vivo diciendo que no tiene tiempo para estar en su casa y ahora que está en su casa no, no, no puede estar en su casa porque no tolera. Entonces, hay algo que no funciona bien, que es la gran mayoría de las personas que solo tres, cuatro días de, de estar en casa ya no saben qué hacer. Eh, así que, eh, trabajar para adentro, proyectar, pensar en qué puedo hacer dentro de mi espacio, qué puedo dar por el otro, lograr la empatía que sería liderar, es este, pensar en el otro para poder pensar en mí mismo, pues ya que yo doy al otro, me estoy dando a mí mismo, y a su vez reconocerme a mí mismo, este, cómo estoy para poder este, eh, disfrutar día a día el estar solamente vivo y compartir con mis seres queridos. Así que bueno, hasta acá es lo que le digo desde Año Emocional, Daniel Molina, gracias. Gracias, Daniel. Bueno, nos quedamos en casa, así que todo el mundo va a quedarse en casa para Mix Radio Mix ADN.